Vale, Buenas tardes, yo soy Gonzalo España y voy a presentar mi proyecto final del Bootcamp de Machine Learning y Big Data de CoreCode Bueno, yo para este proyecto pensé en, en hacer algo que me pudiese servir para mi día a día, algo práctico que en algún momento pudiese utilizar Y bueno, a mí y a mis amigos nos gusta mucho jugar al golf y siempre hemos querido tener pues, eh, de alguna forma algún registro en el que podamos ver qué tal vamos jugando cada uno y en el golf existen unas cosas, son las tarjetas de golf donde tú vas registrando los golpes que te haces en cada hoyo cada vez que juegas Entonces se me ocurrió crear un modelo al que tú le pases una tarjeta de golf y te lea eh, los golpes que has hecho en cada hoyo Y luego ya en un futuro eso que alimente una base de datos y que pueda servir para sacar estadísticas y rankings Entonces la idea es esa, un modelo que te lea una imagen de una tarjeta de golf y te extraiga el resultado que, haya, que hayas hecho Aquí a la derecha tenemos una imagen de una tarjeta de golf pues de un campo X y podéis ver que las tarjetas de golf están, tienen muchos caracteres, hay un montón de números con filas con cuadrículas y todas las líneas son muy parecidas y como que está todo muy apelotonado en cuanto a números y más o menos en la sección central es donde están las personas con sus golpes. En cada partido pueden jugar hasta cuatro personas, pero yo esto lo he limitado a un solo jugador, es decir, que le pases una tarjeta en la que solamente haya un resultado escrito. Entonces, los pasos a seguir que, que he tenido que hacer son, primero, crear mi dataset, porque el problema que encontré es que en internet tengo, bueno, había imágenes de tarjetas de golf pero no imágenes de tarjetas de golf con los resultados Que es lo que a mí me interesaba O sea, yo podría haber cogido imágenes de tarjetas de golf Para clasificar tarjetas de golf Pero no para extraer de ellas el resultado Entonces tuve que crear mi propio dataset eh, Una vez recopilé todos los datos Me ha tocado etiquetarlos Y luego ya el siguiente paso fue entrenar el modelo Y por último aplicarlo eh, con nuevas tarjetas Entonces, para el primer paso el problema que tienen las tarjetas de golf es que cada campo tiene una tarjeta distinta, distintos colores, distinto formato, eh, la que sale aquí por ejemplo es horizontal pero puede ser vertical, entonces hay mucha variedad de tarjetas de golf. Un problema que existe es que en muchos de los campos de golf en España al menos no, no son públicos y entonces conseguir tarjetas de varios sitios no es tan fácil. Luego por otro lado como yo tengo que entrar en mi modelo de, desde cero necesitaba bastantes datos. Y una vez conseguía las tarjetas, lo que he tenido que hacer es ir rellenándolas, como el, la, el ejemplo que tenemos abajo a la derecha, con resultados aleatorios que me iba inventando yo y etiquetarlas con una herramienta que se llama Label Image, que lo que haces es te abres una carpeta con todas tus imágenes y creando un recuadro le dices que esa es la zona de interés de tu imagen, la etiquetas, que en mi caso esta etiqueta sería Score, que es el resultado... Y básicamente lo que estás haciendo es crear una etiqueta Que luego cuando se lo pases a tu modelo Lo que va a aprender es a buscar Esa región de la tarjeta Que es lo que me interesaba a mí Entonces en la primera versión Creé un dataset con 50 tarjetas Y luego, bueno Por eh, temas que explicaré más adelante Tuve que ampliar un poco el dataset Y eh, la última versión contenía 82 imágenes Para entrenar el modelo El modelo consta de dos fases Primero es un modelo de detección de imagen Que lo que hace es buscar dentro de la imagen que le has pasado El resultado que se ha hecho a la persona Y luego la siguiente fase del modelo es eh, Sacando el, con el bounding box De la imagen que le has pasado el resultado Un modelo de OCR que básicamente es Optical Character Recognition Que es un modelo para leer texto de una imagen Pues sacar el resultado Entonces aquí está el ejemplo de la tarjeta este bounding box sería el ejemplo de detectar la zona de interés, que se lo pasaría como una imagen al OCR y el OCR lo que tendría que hacer es leerlo y extraer los resultados. Para el object detection lo que he hecho ha sido utilizar un modelo ya preentrenado de TensorFlow, que es el MobileNet v2. Que este modelo eh, ya viene preentrenado, te hace el data augmentation y lo que hace es primero te rescala re la imagen, te busca, eh, bueno en este caso eh, el score y luego te, te devuelve la imagen rescalada para que no pierdas eh, resolución. Este modelo me ha dado un localization loss de 0.27, o sea, cuanto, cuanto menos mejor, que básicamente es el recuadro que te detecta como eh, lo que tú estás buscando, cómo de lejos está del, del verdadero. Vale. Y luego en cuanto al OCR, bueno, más que una métrica de lo que he ido haciendo ha sido comparar con los resultados reales. Entonces, a la hora de hacer todo esto tenía algunas limitaciones, como por ejemplo que la variedad de las tarjetas no he podido conseguir muchas. Para crear el dataset ha sido un trabajo tedioso porque tenía que ir una a una y etiquetándolo. Y luego se requería un tamaño muestral grande, eh, que bueno, en mi caso han sido 82%. Y para el entrenamiento me ha pasado un poco como a Jaime, que tuve problemas con los drivers de NVIDIA y con todo lo de CUDA, entonces al final tuve que trabajar con Google Colab Y luego otra limitación que tiene el entrenamiento es que si volvemos a la, a la imagen de las tarjetas, si lo vemos aquí, tiene muchas zonas que son muy parecidas, que al fin y al cabo son cuadrículas con números. Entonces, a la hora de enseñar a un modelo con muy pocas imágenes que busque una zona que lo que tiene es un, en, entre cuadrículas, números, pues... Es fácil que se equivoque porque al fin y al cabo hay muchas zonas parecidas. Y bueno, y luego la, de, la cuadrícula, al fin y al cabo, a la hora de. Cuando tú le pasas la, la región de interés al OCR y tiene que leer de ahí los números, la cuadrícula al fin y al cabo la puede malinterpretar como unos. Y muchas veces, si tienes un número escrito cerca de una raya vertical o horizontal, puede que te influya en la lectura. Entonces, eso también afecta un poco al, a la lectura la interpretación de los números para la predicción he tenido que usar Google Collab por lo mismo, por temas de la GPU ya que el OCR requiere GPU para que no tarde un montón y bueno, esto fue, un, fue una pena porque mi idea era crear un script de entrenamiento o sea, un Jupyter de entrenamiento y luego exportar el modelo a un script y que le pudieses pasar una imagen y te sacas los resultados pero al final tenía que hacer con Google Collab entonces, resultados para, aquí tenemos algunos ejemplos del modelo de Object Detection. Si vemos las imágenes los recuadros verdes son las áreas de interés que el modelo me ha detectado. Aquí a la izquierda no se ve muy bien pero se ve que empieza bien pero la imagen está un poco girada entonces no lo capta del todo. En esta del centro lo detecta bastante bien y luego las otras pues se ve que también lo suele hacer bastante bien. Entonces, En general este modelo lo que es detectar el área de interés no era perfecto pero lo hacía bien. A continuación hay algún ejemplo de áreas mal, mal reconocidas, como esta primera, lo que falla es que en vez de acotarlo a solamente el score, eh, piensa que el área de interés es todo. En esta de aquí, bueno, por cualquier motivo ha visto que era eh, vertical y en esta de la derecha no se ve el todo, pero está por esta zona de aquí y también lo ha cogido vertical. Lo que he ido viendo es que el fondo, eh, básicamente la mayoría de los fondos con los que entran al modelo eran de un tipo, entonces al cambiar el fondo influía bastante. Luego, si la imagen está lejos, o sea, se ha tomado desde lejos, no es tan fácil leerlo como la de la derecha y lo detecta peor. Y, y por ejemplo, las tarjetas blancas eh, suelen hacerlo peor que con las de la derecha, porque en general los números y las cuadrículas son más pequeñas. Y en cuanto al OCR, esta es la parte que ha sido más complicada, porque... Yo al principio, cuando empecé a desarrollar esto, pensaba que iba a haber ya eh, modelos preentrenados bastante buenos y que esta parte iba a ser la más fácil, que yo iba a pasarle la imagen y que me lo iba a leer con pocos problemas. Pero al final, el problema que tienen los OCR es que la mayoría están diseñados para leer texto escrito por máquina, no escrito a mano. Y aunque he utilizado un OCR que es Easy OCR, que es de los que más... Eh, más datos escritos a mano Han utilizado para el entrenamiento Aún así eh, El resultado ha sido muy bueno Aquí por ejemplo a la derecha tenemos una, un ejemplo Que de una imagen me ha extraído El object detection, esta zona de interés Que es el score y abajo son las salidas Del OCR, vemos que hay muchos eh, Números que no tienen ningún sentido Pero luego vemos otros aislados como este 5 de aquí 4, 5, 4 y 3 Que sí que los detecta bien, pero aquí Básicamente lo que está pasando es que la cuadrícula Está afectando mucho a la interpretación y, y luego que el modelo eh, No está captando muy bien el, el verdadero valor de los números Entonces como conclusiones y mejoras Ahora al final os hago una demo Pero como conclusiones y mejoras Pues primero me da cuenta que el tamaño muestral Ha sido un impedimento Al fin y al cabo no es lo mismo entrenar un modelo Tanto para detección como para el OCR Con 50.000 imágenes y con 80 eh, También para el object detection eh, Me ha faltado más pre eh, preprocesamiento eh, tuve una reunión con Mark con la que me recomendó hacer una serie de cosas, pero al final como lo que más me interesaba era sacar bien los números, me centré, o sea, bueno, iba a hacer lo que me dijo Mark, pero me centré en intentar mejorar el OCR, al final me metí ahí en, en un agujero del que me costó salir y perdí el tiempo y no pude hacer un poco el, el preprocesamiento del audio Detection. Al fin y al cabo, es de las dos partes de mi modelo es el que mejor funcionaba y quería intentar mejorar la segunda, que es la que me sacaba los números y, y bueno... Al final no fue tan fácil como, como pensaba eh, Otra cosa que me he dado cuenta es que no es lo mismo el formato de una tarjeta Que por ejemplo detectar una cara Que para empezar hay modelos ya preentrenados con muchas imágenes Y que son más potentes que una tarjeta Que yo he tenido que crear el propio dataset Entonces eso ya es un impedimento Y que luego el formato de por sí hay muchas zonas que se pueden confundir Entonces eso, eso al modelo le ha costado bastante y también que si lo, si lo pensamos, de todo lo que es la tarjeta, la zona de interés que a mí me interesaba es un porcentaje muy pequeño de toda tarjeta. Entonces, buscarlo no es tan fácil. No es como si, por ejemplo, de una imagen de un coche entero buscas, eh, buscas pues no sé, o la luna o, o la matrícula. Si tienes una foto de todo el morro, que puede ser más grande. Entonces, eh, para futuro, eh, las mejoras que debería hacer es aumentar el tamaño muestral, subir el número de iteraciones, ya que, bueno, eh, en, en, en Google Colab he puesto 12.000 Conseguir una mayor variedad de tarjetas que Esto me tocará recorrer mis distintos campos Y pedir que, que me las cedan Y luego para la primera parte del modelo Mejorar el preprocesamiento Haciendo una homografía Que básicamente es eh, encuadrar las imágenes de las tarjetas Para que estén bien colocadas Y que luego a la hora de detectar la zona de interés eh, No te saque un trozo del score cortándolo porque está inclinada la imagen, eh, explorar a lo mejor otros modelos que sean más potentes y para el OCR eh, ver cómo puedo mejorar eh, la calidad de la lectura de, de los números. Entonces ya para terminar voy a hacer un pequeño demo de para que veáis cómo funciona. Este es el, el Jupyter que, que yo tengo, que hace todo, desde el train hasta, hasta la predicción. Entonces aquí le paso, por ejemplo, una imagen. esta primera parte lo que me hace es el Object Detection, que como podemos ver aquí bueno no se ve mucho, pero vemos que en este caso de aquí sí que lo detecta bien y luego ya pasaríamos de esa imagen, dársela al, al OCR que lo que hace es te busca de, de todas las regiones de interés que ha encontrado el Object Detection yo he puesto que me coja la que tenga la mayor probabilidad y te la exporta como si fuese otra imagen nueva, vale, que es esto que tenemos aquí. Y por último, bueno, aquí en esta parte lo que hace es intentar buscar el texto y leerlo, que lo va guardando en, bueno, aquí en la siguiente parte en el OCR result, y por último lo printeo. Que bueno, este es el, el caso que he mostrado antes en, en la presentación. Y como podemos ver, aunque hay números que capta bien en general está teniendo bastantes problemas a la hora de leer eh, los números de la imagen.